Dígame. Ah sí, sí, sí, ¿verdad? Francis. No, vamos no. A escucharte. Yo simplemente es hacerle un comentario porque bastante hemos trabajado en pos un mercado eh, que se pudiera renovar en el centro de la ciudad donde está y se han planteado múltiples recetas como de hacer mercados satélites en lugares de la ciudad que conforme a la población que circunde en esos lugares se puedan eh, desarrollar. Ahora, yo creo que aparte de las faltas que tienen los pasados, las pasadas administraciones municipales, y que dentro de esos ciclos, recuerdo que llamé en un momento que era una inversión al elefante blanco, porque con ponerle una víscera para cubrir del techo o de agua al que iba o entraba o salía o operaba allí, eso se perdía en dos días, sin ningún resultado. Ahora, Donde yo fijé mi atención? Vas, dame un minuto, que tenemos una llamada. Aló, Vas, buenas. A buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Se fue. Se fue. fue nuevo elenco de adelante, elenco, adelante, sí. Gracias. De mañana, qué bien. Pero, Amado, yo, haciéndome una pregunta, que una vez viví cerca del mercado, lamentablemente los gobiernos que han pasado, todos, han tenido culpa de que el mercado esté eh, ahí. Es como dice este muchacho el diputado Franklin, que es, un, es una obra, no es municipal, es una obra gubernamental. Porque tú sabes la inseguridad que lleva el mercado cerca de todos los moradores que viven por ahí. Inclusive yo, yo trato de pasar por ahí, no puedo a veces, porque se paran mal. Eh, los mercaderos no son Exacto. organizados. y Todo eso influye. Sí. Ese mercado allá es una obra que tienen que sacarla de San Francisco de Macorís, del centro de la ciudad, obligatoriamente. obligatoriamente. Doctor, eso es así. ¿Y quién, Gracias. Que, ¿Y quién tiene que organizar? Gracias por tu llamada. No, no, okay, Mira, por entonces yo decía que si enfocamos el problema, yo lo coloco en primer orden, es la relación administrador y administrados. Nunca ha, se, se asumió, o la autoridad ha asumido una relación realmente de autoridad frente a los gobernados. Ahí, desde aquella lapidaria... Reacción que tuvo un mercader de los de afuera, ¿no? ni siquiera de lo que tiene el local organizado, que dijo que, vaciaría, que le vaciaría un puñal a Alex y iba a sacarlo de ahí. A partir de ahí, tú te das cuenta la precaria comprensión que se tiene de una solución donde debe existir una armonización, pero previo a la organización. Ahí, ahí no hay manera, si no se objetiviza la relación de autoridad municipal, que es el propietario de la instalación y es el que tiene la, la responsabilidad de administrar y que los administrados acepten la organización como tal para poder converger, yeah. un negocio hola, que hola. verdaderamente sea propositivo. Uh. Sería interesante saber si cuántos, cuántas personas trabajan dentro del mercado sí. y en los alrededores. Tú puedes estar seguro y yo reto a, a la alcaldía a que le presente este pueblo cuáles son las personas que trabajan ahí. No se hizo un estudio, no se hizo, no, no hay una planificación. Y ya fue el método. Y entonces que es lo que decimos, eh, decimos decir. que es un trabajo sí, de, sí. que, que es una responsabilidad de, de, de, del Estado, de, de, de, del gobierno central, pero sí. tampoco le presentamos al gobierno central una propuesta de planificación para resolver ese problema. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Que el ayuntamiento conjuntamente con las eh, demás instituciones debieron hacer un levantamiento primero en ese lugar para saber es que cuántos existe. son existe. Ya, ya, todo eso existe no pero que lo traigan ya, aquí no pero que lo traigan aquí no pero que lo traigan aquí que nos muestren, información ¿no? que nos muestren cuántas personas cuántos peduteros hay en la orilla favor. entonces quiere decir que los que Dios. están en la calle están aceptados en, en, en números allá eh, están no. los que están en la calle Debe, están identificados pero ellos Saben. ¿Cuál es el negocio? Eso es un no, negocio no, de diario. Permanecen ahí Esto por 10 pesos. Esto un censo, por hay un, un estudio, peso, estudio que, yo, que te, te determine quiénes están de manera irregular y quiénes no. Se tiene, y cuántas y personas, y personas mira, hay ahí. Tiene, y entonces mira, la planificación... Y hay un diseño porque, porque, de, los, de, ese, de ese mercado. Y se habló con ellos, porque porque existe, el aquí lo sí, que pasa es con ellos que también, hay una costumbre hay una costumbre de la poca planificación de parte del ayuntamiento en esta en esta ocasión de que van a los sitios, rompen todo y después que le avisan a la gente. Y ha pasado aquí... En, yo, en una cantidad de parques. Yo lo que veo es que en realidad eso no Bien. tiene importancia frente al tema que trata el reportaje que nos presentó Giovanni. ¿Sabe por qué? Mira, yo veo que la gente en San Francisco de Macorís no ha entendido que el fracaso de Alex Díaz es el fracaso de la ciudad. Claro. La gente no entiende eso y todo el mundo quiere echarle los perros a Alex. Eh, yo no, yo no soy yo no soy, Alex no es un santo de mi devoción no tiene por qué serlo es al es es alcalde soy un franco macorizano consciente de que lo eligieron alcalde y hay que ponerse al lado de Alex porque ya lo elegimos, sea lo que sea aunque yo no haya votado por él pero necesariamente tiene que ser así, yo te voy a decir una cosa, ese proceso fracasó porque no supimos ponernos al lado del síndico es muy probable que Franci tenga razón cuando diga que bueno fue un poco a la carrera que tú también mencionaste que debió de planificarse. fue muy improvisado pero hay una local. pero hay una situación acá eh, eh, señores y es la siguiente todo el mundo debe todos todos los macorizanos debemos de ponernos en, en, en la tónica de enfrentar el problema del mercado y comenzando por los por los eh, comerciantes que están ahí, gente como esos que fueron entrevistados que pagan cinco pesos diarios comenzando por, por pagarle al ayuntamiento un precio adecuado en este tiempo en el 2019 claro, claro. Están pagando 5 pesos diarios, que son 150 pesos al mes, las lo las que las no tiene sentido las lógico las en las este tiempo. Sí, las sí. Las Oígame, eso es eso es un acto de irresponsabilidad ciudadana del comercio local, de no entender que se han hecho millonarios en el mercado y no quieren darle al municipio. ¿Y quién debe poner las reglas? ¿Eh? ¿Quién debe poner las reglas? Ah, o sea, ¿Tú quieres que entremos con un fusil? No, no, pero la ayuntamiento tiene que poner ellos, la las reglas. Como buenos ciudadanos ¿Eh? que son, ellos como buenos ciudadanos que son y que viven pregonando. Que los de debieran de Mira. No, óyeme, es una cuestión de responsabilidad Sí, está social. bien, pero pero en este caso La autoridad es la que debe imponer Mira, el problema de, de los mercados Municipales en San Francisco De Macorís, o sea, no es solo propio de San Francisco De Macorís, hay que estar claro en esto Ha sido casi imposible pero... para los Diferentes eh, pueblos De nuestro país eh, Resolver la situación de los Mercados eh, San Francisco, La Vega, Santo Domingo. Cuando hablamos de mercado municipal, hablamos de un problema que casi igual como, se, como lo vivimos acá, lo viven los diferentes pueblos. Ante todo esto, y hago la pregunta, el amigo televidente que nos llamó, eh, Amado también dice a casa y, y no se sé, me parece... O sea, ayer es un problema del gobierno central, ok, es un problema que debe de resolverse desde el gobierno central, pero ¿por qué lo hiciste eh, como propuesta? Si sabías que era... Eh, un problema a resolver que no tienes la capacidad económica de planificación, de todo lo que tenga que intervenir para resolver el mercado. Era un buen deseo del candidato pero en es ese momento. Nah, eso que es que eso es que es fue una mentira. mentira. No, no, fue no, no, una mentira. No, no, una mentira. una mentira de campaña. Siempre me el vaso medio, medio lleno, no, medio vacío. Yo lo veo medio lleno, porque bueno, yo, yo no soy un hombre sumamente vacío. optimista. Yo lo veo medio vacío. Es una no mentira de campaña. Yo no creo que sea una mentira. Yo no creo que es una mentira. Fue una buena intención. No, una buena intención digo, yo tengo la escúchame intención de... durante, Porque... durante el proceso discúlpame durante el proceso de transición de las elecciones eh, pasadas se hizo una reunión donde participaron más de 12 ingenieros y arquitectos a la cabeza de la cual estuvo el decano de la universidad de arquitectura de la universidad de York. Y se hizo un levantamiento de todo el mercado, se hizo un diseño de todo el mercado. Y se plantearon con las autoridades que mandó el gobierno, porque aquí existe una institución, que tiene ahorita que trabaja junto con el gobierno, que trabaja con el Fondo Europeo, él lo sabe. Se planteó la solución. Y se ha cumplido. O sea, no es tan fácil como venir aquí a decir que todo es improvisación porque no es así. Ahí hay muchísima gente que trabajó muchísimo, muchísimos profesionales. Trabajaron con relación a eso. Mi opinión fue en el, en el proceso, porque yo no me escondo Yo dije: no estoy de acuerdo con que se invierta dinero en la solución de ese mercado, porque ya ese mercado subía de tu colazón. Ya eso hay que sacarlo de ahí y hacer un planteamiento diferente. Una llamada, okay, ok. Una llamada, okay. Vamos, a ver. vamos a ver.